Se está por cumplir un año de aquella foto que trascendió internacionalmente en la que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, fue a celebrar un supuesto operativo exitoso de la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra un supuesto, insistimos, campamento del ejército paraguayo del pueblo en el que además habían sido abatidos supuestamente también dos líderes de guerrilleros. Con el correr de las horas fuimos conociendo que en realidad esos dos líderes de la guerrilla, eran en realidad dos niñas argentinas, además nacidas y residentes en Argentina, que habían ido con un grupo familiar a, a visitar a su familia también en, en Paraguay. Con el correr también de, de las semanas y los meses, supimos que una de las integrantes del grupo que había logrado escapar eh, herida, eh, su rastro se perdió y al día de hoy permanece desaparecida. Para dar un poco cuenta de toda esta historia, que ya hemos también trabajado en, la, en las páginas de Canal Abierto, y que ha desatado, además, eh, tensión internacional o, o, o tensión diplomática entre Argentina y Paraguay. Estamos con Miriam Villalba, la madre de una de las dos niñas fusiladas. Eh, bienvenida, Miriam, y gracias por estar acá. Y con Laura Tafetani, integrante de la Gremial de Abogados, la organización que está acompañando a la familia. Gracias a las dos. Bueno, ¿qué podemos agregar a esta breve síntesis que hice? Como para que quien no conoce la historia se vaya acercando a lo que eh, a todas luces es un crimen de Estado. Sí, buenos días. Eh, bueno, y después del 2 de septiembre, cuando justamente el presidente de la República se alojó y festejó, ese, y felicitó a los militares que participaron en ese supuesto operativo, donde le capturan viva, le torturan y le ejecutan a mi hija Lilian Mariana, así como a mi sobrina, María Carmen. Eh, bueno, y después de eso, eh, justamente con el correr de los, como usted mismo dijo, en principio dijeron que eran dos principales guerrilleras las que fueron abatidas en ese momento. El presidente, reitero que el presidente se fue en el lugar de los hechos, se fue, posó sobre los cuerpos de, de mis niñas, y calificando como ese operativo, como uno de los más exitosos realizados por los militares. Eh, nosotros insistimos, porque ya con el correr de las horas, eh, se supo que no se trataban de dos mujeres principales guerrilleras, sino de dos niñas, cosa que insistimos bastante a través de la del consulado argentino en Paraguay, que fue justamente el cónsul eh, que estaba en ese momento, el que acercó los documentos de, de nuestras niñas, diciendo que no se trataban de dos mujeres adultas, sino dos niñas de 11 años a Argentina y que se fueron, que fue prácticamente la primera vez que se estaban yendo a Paraguay. Eh. Nos faltó agregar, como para completar la historia, que otras dos integrantes de tu familia sí lograron escapar, romper el cerco y, y, y volvieron a Argentina y pudieron contar detalles escabrosos que hoy conocemos, como esto que vos decías, que las niñas en realidad no murieron en un fuego cruzado ni ni ni, ni, eh, ni en un eh, tiroteo, sino que fueron capturadas con, con vida. Así mismo, así. ahí supimos la dura realidad, re, lo que realmente sucedió en ese momento y que nuestras niñas fueron capturadas. vivas. O sea, desde un principio, estos militares, estos policías, el propio presidente paraguayo, que es un infanticida, un terrorista, que es lo que ellos sabían a que, que le estaban teniendo, son do, eran dos niñas de 11 años, no eran dos mujeres, sino ellos trataban, evidentemente pensaron que nadie iba a reclamar, por eso en, con el correo de las horas en sí ya ordenaron que se le entierra a esas niñas sin saber siquiera su identidad eh, de forma certera. ¿Y qué pasó? Le entierran en una tumba NN, lo primero que hizo el fiscal es ordenar la quema de todas las, eh, de todas las evidencias, que son sus ropas, que ellos mismos se encargaron, de, le vistieron con un uniforme militar y obviamente no respetaron, es lo mínimo, Ni, no respetaron ningún tipo de derechos del niño porque ellos publicaron esa foto por todos los medios oficiales uh -huh. de Paraguay. Eh, luego eso... Eh, se deshacieron de todas las evidencias y le entierran a estas niñas, a mis niñas, en una tumba NN. Y ya con el correr de las horas, y bueno, exigiendo también nosotros eh, que se haga una autopsia, porque nunca se le hizo ninguna autopsia a esas niñas, se, logramos la exhumación de los cadáveres al, al quinto día. Y bueno, ahí se comprueba realmente que son, que tenían la edad de 11 años. Claro, porque lo primero que intentaron hacer es decir que no eran las personas que eran en realidad, las disfrazaron de guerrillera. Finalmente la afiliación se pudo comprobar, pero eh, lo que desató sobre todo la tensión diplomática de la que hablábamos es que el gobierno argentino reclama que el eh, equipo argentino de antropología forense pueda trabajar sobre los cuerpos para, para determinar en qué circunstancias reales murieron. ¿Esto es así, Laura? Sí, sí. Entonces... este Inmediatamente iniciamos acciones este, dentro del Estado argentino y, y, y en el ámbito internacional. El Estado argentino por la situación de que las niñas son argentinas y en ese sentido la Cancillería se movió inmediatamente y justamente propuso una autopsia independiente porque estaba claro que la que se hizo luego en Asunción este, no, no recogió lo que realmente sucedía. Esta petición, que la fue haciendo en distintas instancias este, el gobierno argentino, siempre fue rechazada por el gobierno del Paraguay. Ellos además han tomado como estrategia negar la afiliación, diciendo que no eran hijas, a pesar que se presentaron todo. Para que nos demos una idea, se llegaron a presentar hasta los legajos de los funcionarios que participaron del registro civil cuando las inscribieron. ¿no? Uh -huh. Se presentó todo y aún así ellos siguen diciendo que, que ellas nacieron en Paraguay. Desconocen eso, toda esa documentación. Este, lo cual también ni siquiera con la afiliación uno puede acreditar dónde se nace. <risa> se claro. puede acreditar quién es. Pero bueno. Este, así que se ha denegado. Y las otras dos instancias que se activaron inmediatamente fue eh, la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, que también actuaron en forma diligente y en este momento se encuentra justamente por empezar la investigación que se ordenó desde el Comité de los Derechos del Niño, que puede incluir inclusive este, la ida de una misión de la, del comité, este, pero bueno, estamos esperando que esto se pueda este, iniciar de modo tal que este, podamos mínimamente develar lo que ya todos sabemos a, a gritos que claro. es lo que pasó acá. ¿no? Y si funcionarios eh, eh, o investigadores de la ONU no, no, no integraran eh, una misión, ¿de qué manera se desarrolla esa investigación? Y no, nula. En relación a las niñas, ha quedado claro que el gobierno de Paraguay este, no solo, digamos, no investigó, sino que además culpabiliza del hecho a la tía Laura Villalba, a la que detuvo. O sea, la secuencia fue la siguiente, digamos, asesinan a las niñas el 2 de septiembre, logran huir el grupo familiar este, que estaban junto con ellas, eh, el 30 de noviembre son emboscadas nuevamente Ahí eh, desaparece este, lichita, Lichito. digamos, es herida lichita y este, y luego desaparece. ¿Por qué pasó? Este, al ser emboscadas eh, tres miembros que, de, de la organización que estaban ayudándolas a salir del país. Este, son asesinados de la misma forma, digamos, uh -huh. con mira telescópica, los ejecutan y ellas quedan sin quien pueda guiarlas en un terreno que no conocen. Así que se pierden, tuvieron que dividirse para buscar comida. Bueno, en esas circunstancias desaparece Lichita. El 23 de diciembre eh, dos de las sobrevivientes logran cruzar, que son las que nos relatan, y eh, Laura Villalba, que se queda para buscar a, a su sobrina, eh, es detenida en la vía pública, le armaron causa, este, que en esto también hemos presentado denuncia en el Comité de Derechos Humanos y está interviniendo en Naciones Unidas, le arman una causa tremenda, la acusan de terrorista y demás, le plantan una, una mochila, mochila con, con armas y, y la culpabilizan a Laura mm. de que este de haber llevado a las niñas y de que entonces es la culpable de lo que sucedió. ¿no? Laura también reside en Argentina hace... Muchos años. Y hace eh, 11 años también está. Estaba... Es enfermera, trabaja, estudió y trabaja sí. en este país también. Sí. Eh, ¿Cómo se vincula esto con la acusación que hace, que hace el gobierno de que, de que sea parte de la organización? No, totalmente. Y tiene cuatro niños menores de edad que son argentinos y que están aquí este uh -huh. el, a resguardo de la familia Villalba, que, que es lo que ha hecho en todo este tiempo, resguardar a los niños y niñas, ¿no? Porque este ensañamiento con, con la familia, eh, tu, tu otra hermana, parte de la familia sí son este, eh, sí. integrantes de, de, de la organización, sí. pero desde hace muchos años el Estado paraguayo, más allá de los gobiernos que, que, haya, que hayan pasado, se la ha ensañado con, con la parte civil de la familia y parte inclusive que ni siquiera vive en Paraguay. Sí, y bueno, suceden porque justamente mi hermana Carmen, que está actualmente... Privada de libertad, que inclusive ya ha compurgado la condena de 18 años, nuevamente le volvieron a armar una causa. Ella decide en el 2004 militar a, a un movimiento de izquierda. Y bueno, y después de eso, después de algún. Eh, después de, del desmembramiento del, del partido Patria Libre, uh -huh. eh, entonces se. Eh, eh, se funda el ejército del pueblo paraguayo que es una insurgencia, un grupo insurgente Del cual también tengo hermanos que forman parte Entonces de ahí viene el ensañamiento hacia nuestra familia La persecución política que, que sufrimos hace, o sea que estamos pasando hace de, prácticamente el 2004 Fue lo que nos obligó a abandonar justamente nuestro país Y hace 11 años que estamos eh, en Argentina en principio estuvimos en el 2008-2009, estuvimos en Clorinda, donde la fuerza, sería lo, lo, la fuerza policial de Paraguay, justamente asesinan a mi sobrino, hijo de Carmen Villalba, Néstor Alcide, de 12 años, sí. En circunstancias realmente muy, muy dudosas. Envenenado. Envenenado, sí, porque él, él eso manifestó. Y era un niño muy sano, y bueno, al día siguiente estaba muerto. Eso nuevamente nos obligó a pasar a nuestro país y, bueno, por las persecuciones tuvimos que instalarnos en, en misiones en Puerto Rico, donde estuvimos radicadas hasta, hasta el 28 de enero de este año. Y, bueno, una vez que sucedió, le, cuando le ejecutaron el 2 de septiembre, cuando le ejecutaron a mis niñas, el acoso de personas extrañas hacia nuestra casa era... Claro. Era prácticamente todos los días. Y es obvio, si estamos a 150 metros del río Paraná, sabemos cómo funciona la frontera y ya no estábamos segura en ese lugar. Por eso vinieron a Buenos Por Aires. Por esa razón tuvimos que abandonar nuestra casa, sí. Hay que decir que... Eh, no es una práctica permitida en ningún estatuto, ni siquiera de guerra, eh, represaliar a la familia civil de los de los luchadores en ningún contexto, menos un Estado democrático podría hacerlo, ¿no? No, totalmente, y esto quedó claro en todo, porque ellos este, admiten en los medios de comunicación que a través de tareas de inteligencia ellos detectan a los chicos, o sea, sabía que había menores de edad, que también hay, hay digamos, normativa que se debe aplicar en, en cualquier caso de conflicto. Tarea de en ¿Eh? Tareas no. de inteligencia en La territorio argentino. Tare de La inteligencia Argentina. paraguaya ah. detecta a los chicos cuando esté en el Ingresa. Paraguay. Mm. Y esto lo admiten. Entonces, cuando se sucede, sucede el hecho del 2 de septiembre, ellos sabían que había niños ahí. Uh -huh. Entonces, nada, no se respeta esto, se, se, se utiliza este mecanismo tan conocido como el falso positivo, uh -huh. este, de poner los uniformes a las niñas, y de permanentemente eso plantean eh, que esas niñas están reclutadas por el EPP. Del mismo modo que acusan a la familia Villalba en la Argentina, que es como una especie de guardería uh -huh. este, de, de niños futuros guerrilleros. ¿no? Este, lo cual, este, nada, lo desmiente toda la vida que han llevado en la Argentina, la propia Laura, claro. este, que fue enfermera, que siempre, cualquiera de Puerto Rico, se les puede decir cuál es la vida que llevaba la familia Villalba, uh -huh. que muy por el contrario. Pero esta división entre la familia no beligerante. Y, y, este, y la que tiene un compromiso mayor, digamos, obviamente el Estado de Paraguay este, no lo va a hacer, pero también no lo hace con las organizaciones campesinas, digamos, lo que está sucediendo en Paraguay, esto es como la punta del iceberg, pero esta represión, estas fuerzas de tarea conjunta uh -huh. que fueron este, instauradas y demás, están asolando el lugar, digamos. Entonces, este, lo que está pasando es que es un Estado democrático formalmente. Este, pero lo real es que se ha configurado como un estado terrorista en la cual el conflicto de la tierra que es lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? de lo que ha ido sucediendo como muchos lugares de América Latina pero Paraguay ha sido profunda la concentración de la tierra claro. y la expulsión de los campesinos uh -huh. y las distintas formas que tomaron la resistencia a, a esta situación, bueno el Estado de Paraguay responde a esa oligarquía terrateniente en una forma, pero la propia Naciones Unidas cuando hemos ido presentando las evidencias, los expedientes además están asombradísimos porque no hay ni siquiera la forma, ni, ni si, se guarda Uh -huh. este, no les interesa tampoco que esto sea así bueno, la fiscal general del Paraguay ha dicho en, en una en audiencia pública en el Senado este, dijo que ella este, la gente, la fuerza de tarea conjunta y la policía son sus compañeros claro. este, esto hablando de las causas en las que debería estar investigado uh -huh. ¿no? Habla, eh, mencionaste eh, la estrategia judicial que se están dando aquí en Argentina también en el plano internacional y en Paraguay qué pasa? Y no, nada, lo que pasa es esto, que por un lado las causas de criminalización, tanto a Laura Villalba como a Carmen Villalba, que le han inventado una nueva causa para no darle la libertad, este, digamos, siguen con esa, con esa idea. Y es más, están habiendo muchas más ejecuciones. Hace poquito, hace dos días atrás, hubo ejecución sumaria también de, de otros este, integrantes ligados a, a, al EPP, digamos, está, está viendo esta política de terror que la Argentina desgraciadamente conocemos las dos cosas, ¿no? uh -huh. conocemos lo que significa este, un estado terrorista que trabaja, este, que va a combate de este modo un grupo insurgente, pero también conocemos la represalia a las familias claro. y en particular a los niños y niñas, ¿no? Uh -huh. Miriam, ¿de quién te ha rodeado, quién se ha acercado a, a, a ustedes durante estos meses? Bueno, la gremial, por supuesto, pero un montón de otras organizaciones. ¿Cómo te estás eh, acompañando de solidaridad sí, en todo este conflicto? realmente, eh, una vez más, debo agradecer al, al pueblo hermano argentino porque nos están acompañando muy de cerca desde un principio. Eh, muchas organizaciones sociales, organizaciones políticas, la gremial de abogado en especial y las organizaciones feministas uh -huh. y son los que nos dan esa fortaleza para seguir para seguir peleando para que, y diciéndonos todo el tiempo que no estamos solas que ellos tienen, como dijo Laura, tienen mucha experiencia en eso también, obviamente Paraguay no quedó atrás no eh, tenemos muchísimas personas desaparecidas Uh -huh. eh, en la época de Alfredo Stroessner Y bueno, estamos en la misma línea, ¿verdad? en la misma política actualmente en Paraguay Por más de que dice que es un Estado de Derecho Obviamente eso no ha cambiado nada eh, Y bueno, no es en vano porque nuestro propio presidente actual Es nada más y nada menos que hijo del que fue eh, secretario privado de Alfredo Stroessner Y todas las instituciones, todos los hombres que actualmente copan las funciones públicas en Paraguay son hijos, vi, nieto, hijos, nietos, o sea, algún tipo de parentesco tiene con, justamente con los hombres que estuvieron al frente de una dictadura tan cruel que ha enlutado a muchísima gente y súper larga, por 35 años estuvo Alfredo Stroessner en el poder y bueno, hoy en día seguimos con lo mismo. La misma clase gobernante. La misma clase y el mismo partido político, obviamente, que es el Partido Colorado. Claro. Que han lutado a tanta gente y siguen lutando. Eh, eh, decíamos que en Argentina tiene eh, cierto impacto esto, eh, el caso de tu familia, el caso de las niñas. Hay una campaña, justamente eran niñas, se llama, eh, para intentar presionar y, y, bueno, algún avance en las causas. Eh, en Paraguay... Ha tenido un impacto tremendo todo esto, pero siempre con la versión oficial, la versión hegemónica, la versión del poder. Sos abogada, me contabas que has llevado la causa, la causa también, la defensa de, de, de tu hermana eh, Carmen. Sí. Has tenido que luchar contra toda esa desconstrucción de sentido, me imagino. Eh, ¿Cómo se da? ¿Cómo impacta? ¿Cómo trasciende toda esta historia en Paraguay? ¿Cómo es esa lucha contra el discurso único dominante? Y es... Eh es mucho más complicado, obviamente, ¿verdad? Porque en, pri en primer lugar, los medios eh, los medios hegemónicos son los que dan la versión, pero la, la, la versión del, del gobierno, claro. del político de turno, de las autoridades, y entonces, eh, aparte de la desinformación, que. El grupo ABC veces colora la cabeza claro, de todo esto, ¿no? Que, pasa, que, que, que son víctimas a la mayoría de la gente. Eh, en Paraguay no podés hablar, en Paraguay no podés opinar, en Paraguay no podés reclamar y mucho menos eh, si se trata de un delito de lesa humanidad cometido por el propio Estado claro. eh, porque sos eh, te arman causas o te ejecutan directamente uh -huh. como es el caso de varias ejecuciones extrajudiciales que, que sucedieron ya por varios años pero no se denuncian y si se denuncia no se investiga entonces qué pasa, utilizan todas las instituciones, todas las funciones para ganarse la impunidad y no queda otra opción que hacer las denuncias internacionales porque Paraguay no no, no no prospera ningún tipo de denuncia claro. en contra del, del gobierno de turno ¿verdad? Para sintetizar un poco lo de, las, lo de las causas hay tres, me imagino una por los cuerpos de las niñas una por la situación de Laura que está eh, presa y la y otra por persona. Lichita, sí. para que aparezca Lichita ¿Cuáles la, son las instancias? Y que de siguen? esas instancias, este, sí, ya hubo un pronunciamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas, este, a los pocos meses de lo que sucedió de las niñas, que, que fue importante, que, que no es común, digamos, que salgan... Con tan, este siendo tan pronto este, uh -huh. y salieron con un comunicado la prueba era abrumadora este, y sí la verdad que sí entonces están llevando las instancias este, de que son normales en estos casos en los cuales se le da vista al, al gobierno de Paraguay, contesta y en este momento se encuentran elaborando digamos el informe final de, de, lo que, de las gestiones, excepto la situación del Comité de Derechos del Niño que inicia una investigación. El comité tiene mayores potestades que una relatoría mm. y puede llevar adelante una investigación que fue este, resuelta y que están armando todo lo que es la logística y la infraestructura para poder llevarla adelante. Y el comité va a trabajar sobre la, el asesinato de las dos niñas y la desaparición de Lichita. ¿no? Este, eh, y el Comité de Derechos Humanos está más... A, este, más abocado al tema de Laura, en Laura son dos cuestiones, una es su detención ilegal, esto de la causa armada, uh -huh. y además que ella se encuentra presa en un cuartel militar, este, con un aislamiento absoluto, llena de, de hombres. este, para que no, La única cuestión que tiene es poder hablar con sus niños por videollamada tres veces por semana, dos horas, rodeada de militares. ¿No? Mm. O sea, este, en esto eh, el Comité de Derechos Humanos dictó una medida cautelar que ha hecho efecto porque logramos que la jueza ordene el traslado a una penitenciaria común, que ya está, está todo tan mal que uno se alegre claro. por una cosa así. ¿no? Claro. Pero, pero lo real es que está ordenado, pero todavía no lo han ejecutado. O sea, sigue siendo reticente a sacarla a Laura de. De la cárcel. Así que serían esas las tres instancias este y la del gobierno nacional que, que va a seguir insistiendo Cancillería con el tema de la autopsia. Cancillería Argentina. Cancillería Argentina. Para que se puedan eh, se, para repatriar que el equipo los de antropología, cuerpos o no. No, en principio se, es que el equipo pueda ir y pueda esto, realizar la autopsia. Uh -huh y con qué expectativa todo esto ¿O y por lo menos de que haya una instancia este, distinta a la que el Paraguay no. ofrece y, y bueno y también el gobierno argentino le, le ha otorgado refugio a toda la familia claro. Villalba que eso también la, porque la causa que se está armando con Laura también se está armando contra todos los integrantes de la familia Villalba claro. entonces es, en el sentido ya quedaron resguardados bajo el gobierno argentino esto de la guardería en misiones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que quede? Que son muchos integrantes, es larga la historia de tu familia. Acá puntualmente hay eh, un caso tremendo que estamos tratando de visibilizar, pero ¿cuál es el mensaje que a vos eh, te parece que tiene que trascender para que la gente sepa? Y bueno, con relación a estos casos, hay que denunciar. No, no importa la circunstancia, no importa las consecuencias que eso, hay que denunciar. Y, y lo mejor es, hay que ver la forma de organizarse, porque realmente la, las organizaciones, las organizaciones eh, son los que los que nos están apoyando eh, para tener fuerza para poder denunciar. Solas no íbamos a poder hacer nada. Si si nos quedábamos en misiones, eh, obviamente Paraguay iba a solicitar la extradición nuestra, uh -huh. orden de captura y la extradición nuestra y nos iban a tener una penitenciaría. Si sí, teníamos suerte de seguir con vida, ¿verdad? Claro. y nuestros niños tal vez en un orfanato. O sea, el Estado actúa en su conjunto eh, reprimiendo a su pueblo. Entonces no hay de otra opción que hacer las denuncias. Laura, sí. El 2 de septiembre se va a cumplir un año. Claro. Así que sí, estamos queriendo hacer una movilización bien grande frente a la Embajada del Paraguay en Capital. Uh -huh. este, así que invitamos a todos y a todas a que puedan acompañar, porque es importante. Esto atraviesa a Paraguay, pero nos atraviesa a Argentina, por esta situación que tenemos. que claro. es, Están las dos, los niños y niñas que nacieron en nuestro suelo, la familia que estaba radicada, pero también América Latina. ¿no? Nosotros uh -huh. sabemos bien que, que lo que se vaya resolviendo en cada uno de nuestros países... Nos puede llegar a pensar en ese futuro que queremos para, para América Latina. Una pregunta más quería hacerte, eh, y agradeciéndoles a las dos, por supuesto. Eh, ¿El gobierno argentino está respondiendo o moviéndose en base a las expectativas que, que tienen las organizaciones? O por, desde la gremial, por ejemplo. No, totalmente. Realmente la Cancillería este, ha respondido, está. también ha intervenido la Secretaría de Derechos Humanos. Este, en este caso, facilitando cosas ya más concretas, estamos resolviendo el tema de vivienda de ellos claro, en Buenos Aires, viviendo, estamos además. viendo, claro, todo lo que es este los niños y niñas vienen a pelota de trapo y, y uh -huh. eso también este, pudo brindarse. lo que este Lo que aspiramos un poquito es que la Cancillería trate de no tener un... Este, una mirada esquemática en el sentido de, de que puede actuar solo en la, cuando son nacionalidades argentinas, uh -huh. porque en el caso de Laura o de Richita, si bien eran... Este, eh, residentes en la Argentina, su nacionalidad es paraguaya y, y ahí la Cancillería quizás este, no tiene, no tiene un protagonismo uh -huh. tan importante por una visión esquemática o más tradicional de este de la diplomacia. no. Es Un poquito estamos ahí, claro. pero la verdad que ha sido una respuesta importante, ha otorgado los refugios rápidamente, que uh -huh. no es fácil también, así que nada, estamos muy satisfechos. Quisiéramos además que tomara con la misma fuerza de las niñas lo de Laura y lo de Lichita. ¿no? Thank you.